Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre eh, Mendeley Site, que es el nuevo complemento eh, utilizado en, en, en Mendeley. Es la nueva versión eh, que trabaja con Reference Manager. Como podéis ver, es compatible con Microsoft Office 365, con versiones de Word eh, de 2016 superiores y también con eh, Microsoft Web App eh, para iPad. ¿Mm? Fijaros que eh, el anterior plugin lo teníamos, eh, lo teníamos un momentito aquí, ¿vale? En esta era una cajetilla que nos aparecía en la pestaña de referencia. Eh, prácticamente las opciones siguen siendo las mismas, ¿eh? las funcionalidades. Eh, lo único que varía es la, la apariencia un poco, ¿no? Eh, entonces, en, en nuestro documento, el plugin lo, lo tenemos también en la pestaña referencias, pero aparece aquí. ¿Mm? Eh, para trabajar con él, hacemos clic sobre él y eh, una vez que carga, eh, lo primero que os pedirá será la autentificación ¿eh? con la cuenta de Mendeley, si es que no lo habéis hecho ya. Vamos a ver un poco el funcionamiento. Eh, vamos a suponer que nosotros vamos a poner aquí en este trabajo, analizamos, bueno, lo que sea, ¿vale? Y ahora queremos insertar una cita, ¿vale? Como veis por defecto me aparece posicionado en la pestaña referencia. Eh, entonces simplemente buscaríamos un documento, vamos a, igual que hacíamos en el anterior plugin, ¿vale? Vamos a suponer que es este, insertamos la cita. ¿Vale? vemos que aquí eh, está la cita de, de Ambush eh, fijaros que os dice que eh, selecciona la referencia de abajo para editar o para eh, re, eh, corregirla eh, manualmente eso lo vamos a hacer después yo ahora lo que voy a enseñar es cómo es en esta cita ¿vale? voy a añadir otra referencia más ¿Eh? vamos a poner por ejemplo eh, biol biología por ejemplo voy a quitar esto para, ah sí, ah dice que no hay resultado pues vamos a poner biology vale, pues vamos a suponer que quiero citar esta la seleccionaría y le diría guardar cambios, ¿vale? Y fijaros que ahora lo que ha hecho, que me ha puesto las dos referencias en, en un mismo par de paréntesis. ¿Mm? Eh, ahora, por ejemplo, con este plugin, pues también, por ejemplo, podríamos eh, introducir a la vez varias citas. ¿Mm? Vamos a poner, por ejemplo, otro párrafo aquí. Vamos a suponer que escribimos algo, vale, y vamos a suponer que voy a citar esta, esta, ¿veis? Y me va acumulando y me va diciendo todas las citas y le digo que inserte las tres a la vez. ¿Veis? Y me lo va a poner en un solo par de paréntesis, ¿eh? como podéis ver. Voy a poner esto así más, ahí, ¿veis? Ahora mismo aquí solo tengo un par de paréntesis. Bueno, pues esto es un poco como más directo, ¿no?, que, que antes. Vale. Si quisiéramos editar esta cita, pues simplemente nos, nos posicionaríamos sobre ella, ¿vale? Y, bueno, en este caso, fijaros que me selecciona solamente la de, la de Zan, ¿vale? Bueno, vamos a hacer, vamos a poner eh, otro documento cualquiera... Por ejemplo, vamos a poner este y inserto la cita. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es editarla. Pincho sobre ella y ya me sale el botón de editar cita. Y ahora si fijaos, aquí le damos hacia abajo y le volvemos a hacer clic sobre la cita. Igual que antes. ¿Vale? Y ahora ya me está diciendo que, que lo estoy editando eh, la referencia de forma correcta entonces ahora pues yo puedo por ejemplo poner el número de página y le digo hecho y le digo guardar cambios ¿veis? y ahora en la cita me ha incluido el número de página bueno pues básicamente eh, sería sería así la, el plugin si nos vamos a eh, los estilos de cita, pues ahí podemos ver, eh, los primeros nos van a aparecer, como siempre, los más populares, pero luego vamos a poder seleccionar otros estilos. ¿Mm? De forma que, pues no sé, voy a buscar, por ejemplo, eh, este del Sevier mismo, ¿vale? Y lo voy a le voy a decir que quiero usar este estilo. ¿Vale? ¿Veis? Y automáticamente me lo ha puesto numérico, ¿Mm? ¿vale? Para que veáis que es fácil. Voy a, voy a volver, voy a seleccionar otro estilo, voy a poner el de American. Eh, bueno, este mismo, por ejemplo, lo actualizamos. Vale, y me lo vuelve a, a cambiar. ¿Mm? Voy, a Voy a volver al de APA, que lo tenemos aquí, porque quiero que me lo ponga autor fecha, para que lo veáis mejor. Vale, y ya me lo ha puesto. ¿Mm? Como veis, esto es exactamente igual. En, fijaros que yo desde aquí puedo seleccionar estilo y luego fijaros que aquí me dice que puedo añadir un estilo personalizado. ¿Eh? Fijaros que esto es muy interesante porque eh, si yo, por ejemplo, tengo algún estilo en mi, en mi versión de escritorio o, por ejemplo, tengo un estilo que yo saque, por ejemplo, del repositorio de estilos de Zotero, yo puedo directamente copiar la URL de ese estilo y eh, pegarla directamente. ¿m? Y me lo podría y ya la tendría disponible desde Mendeley Science. De todas maneras, eh, grabaremos un tutorial para, para enseñaros esto. ¿m? Bueno, voy a cerrar esta parte y ahora lo que vamos a hacer eh, sería lo que, una vez que nosotros vamos insertando la cita en este documento, ¿vale?, yo tendría, eh, por aquí, vamos a suponer, yo tendría aquí un apartado que sería bibliografía, ¿verdad?, Bueno, pues ahora, nosotros lo que ya tenemos que hacer es, desde este botón de aquí, que pone More, haríamos lo siguiente, directamente le damos a insertar bibliografía, eh, dice que, tú, bueno, que nuestra bibliografía se va a insertar en el lugar donde tú has colocado el cursor, le decimos que sí, fijaros que incluso os permite... Eh, os muestro aquí las referencias que va a incluir, le doy a continuar y ya está. Y perfectamente me ha incluido mi eh, bibliografía. ¿Vale? Bueno, pues, pues ya está. Si hacéis algún cambio en Reference Manager, acordaros que aquí está el botón de refrescar referencias. Bueno, pues esto es todo. Un cordial saludo.